Buen día, mi nombre es Eduardo Rodríguez, hago la invitación para que vean mi blog acerca del tema de las computadoras, en él encontrarán diferente contenido de las actividades realizadas en el curso, espero sus comentarios y sugerencias acerca del mismo, gracias.